¿Qué tal? Eh, como sabéis, esta semana ha venido marcada por las declaraciones de Correa, el Bigotes, etcétera, en sede judicial, en la rama valenciana de la Urtel. Eh, no obstante, también hemos trabajado en, en temas muy importantes. Conseguimos aprobar eh, ayer mismo una revisión de protocolos y mecanismos de protección para las mujeres supervivientes de, de violencia machista. También hemos estado trabajando a nivel estatal sobre cómo blindar nuestro territorio de, del fracking y en este caso concreto de, de cómo una vez más volvemos a ser protagonistas hablando de, de corrupción hemos tratado de centrarnos en medidas que vayan tanto eh, contra los políticos corruptos y en este caso pues, con, donde más se ha centrado el foco ha sido en camps que sigue cobrando dinero público y sigue teniendo una oficina a su disposición y para eso hemos presentado una ley eh, sobre el estatuto de los expresidentes, que les elimina los privilegios y que permite tener mecanismos de revocación para, en el caso de, de, de gente indigna como Scams, pues que podamos sacarlos de allí. Y también en la otra parte de la ecuación, que son los corruptores, es decir, pues, todos estos empresarios como Ortiz, como Cotino, como Batalla en Castellón, que se han estado beneficiando de su relación con el Partido Popular para así tener las grandes contratas de la Administración Pública pues, pues, impidiendo así que otros empresarios honrados eh, puedan eh, trabajar o puedan hacer negocio y sobre todo pues, parasitando eh, todos nuestros derechos y haciéndose con todos los contratos en residencias, en agua, en residuos. Eh, en esto vamos a solicitar una inspección de los contratos pues, sobre todo para impedir que, que tras haber confesado sigan contratando con la administración pública y para tratar de revertir los, los contratos que a día de hoy tengan. Esta ha sido un poco la semana, seguimos ahora en la que viene con, con comisiones y tratando de diseñar un poco todos estos cambios para el año que, que está empezando.